Seguimos probando Inscape 1 y las nuevas funcionalidades o las nuevas presentaciones de estas. Una de las cuestiones de efectos de trayecto, que quizás es una funcionalidad que muchos no conocen o que eh, no encontraban cómodo, La, ha habido muchas mejoras. Eh, acá hice un gráfico, que son una serie de objetos. Voy a agruparlo y voy a hacer dos copias. Y lo que voy a hacer es ir a... Eh, trayecto, efectos de trayecto y entonces tiene que aparecer, voy a cerrar los demás paneles, me aparece este panel que no dice demasiado, cuando aprieto en el botón más me aparece un menú con los efectos de trayecto que a diferencia de lo que era antes que solo parecían texto, aparece con gráficos lo que nos ayuda a poder identificar algunas de las funcionalidades. Por ejemplo, una funcionalidad que eh, está mucho mejor es la función de espejo, que nos aparece un, un trayecto de referencia que nos permite tener una referencia y podemos generar un trayecto y elegir si queremos que se superponga la figura. Esto nos permite dibujar ciertas formas dibujando solo una mitad. Eh, que es algo importante cuando estamos haciendo ciertas figuras. Y eh, otro efecto eh, que han mejorado mucho, que puede ser práctico, por lo menos eh, es, es importante, pero antes no era cómodo usar, es el efecto de perspectiva. Ahora directamente nos aparecen cuatro tiradores que simplemente tenemos que deformar. Antes había que elegir en el panel, era bastante incómodo. Entonces ahora podemos deformar figuras eh, de acuerdo a la perspectiva. Eh, y obviamente esto, si eliminamos el trayecto, desaparece y volvemos a la forma original. Y eh, si queremos, vamos a hacerlo de vuelta. Si hacemos una transformación así... Eh, y queremos que sea definitivamente, vamos a trayecto, objetos a trayecto, y ahora, si bien sigue siendo un grupo, los objetos acá están deformados, los nodos, de acuerdo a la transformación que hicimos. Lo cual es cómodo para después hacer otras transformaciones, o simplemente no tener ese efecto, ya aplicar ese efecto, esos efectos son no destructivos hasta que los convertimos en trayecto y ahí ya, forma, ya son objetos eh, propios. Así hay muchas eh, funciones. El clonar puede ser práctico. Hay algunas cuestiones que son efectos que pueden ser prácticos o eh, simplificar, puede ser interesante para los que dibujan. Eh, y hay algunas cuestiones que son más efectos, más, eh, eh, más de, de, de, de, de, de, de, cuestiones de belleza más que de cuestión práctica. Pero bueno, esas cuestiones que el eh, presentarlo así y mejoras en la funcionalidad hacen que sea más fácil de usar. Eh, después hay cuestiones que quizás dependen ¿no? del caso de cada uno. Y eh, también las cosas que he mencionado, mencioné en el video anterior y que lamentablemente no están funcionando es que, por ejemplo, eh, algunas funciones de Python tiran un error. Por ejemplo, si voy a extensiones de texto, este Lore Ipsum que me genera un bloque de texto eh, tira eh, este error de Python. Eh, y bueno, de, tendré que ver cómo si está reportado en la página de Inkscape, si es un problema de mi máquina, de Linux, o, o que está fallando, porque eh, dentro de extensiones hay un montón de funcionalidades muy interesantes que habrá que ver cuáles funcionan y cuáles no. Ejemplo, a ver, vamos a probar extensión color, aleatorizar. Eh, aleatorizar. Eh, si modificamos, por ejemplo, el tono tira el mismo error, esto nos permite cambiar los colores de manera aleatoria lamentablemente no están dando, pero aparentemente es un problema de Python, quizás sea un problema del, de la vimish, de alguna dependencia que esté faltando o alguna cuestión de alguna librería de Linux, pero bueno es algo que, que tengo que investigar o por lo menos reportar